Hola, buenas, ¿cómo están gente? Estamos acá, un nuevo video para el canal, estamos aquí en otra video reacción más, de bueno, voy a reaccionar a este canal de este youtuber que hace YouTube hispano, que, eh, creo que es argentino, que se llama eh, Randomware, así que bueno, encontré uno que hice el primer debate editorial argentino, en YouTube o hispano, así que está buenísimo y a ver ver cómo la ha editado ese sí que yo lo vi una vez en vivo pero bueno es que en qué forma la ha editado ¿no? y bueno ven estoy usando una luz interna bueno porque ahora está de noche y no se ven bien mi rostro bueno así que estoy improvisando a ver la iluminación a ver que tengo bueno ya sin nada más cuando empiece el vídeo y vamos a reírnos un rato Soy un poco... y así junto. Hacia adelante haremos que el cambio sea posible cuanto antes Y no busco poder, pues ni privilegios ni dinero Bienvenidos a debate, debate que... ¡Debate! <risa> Diversión <risa> <con> argentina Mateo, <risa> chocolate Para que tengan alguna idea de cómo se va a desarrollar Les proponemos un video Joder, menudo montón de mierda Ahora es el momento... Un video mic. ...de presentar a los protagonistas de Panic. el primero que tiene la palabra es Nicolás del Caño. Buenas noches a todas y a todos, y a todos, y a todos. Ah. Quiero utilizar ah, este tiempo para hacer relleno. el minuto de silencio ¿Qué hizo este. <coughs> ¡Salud! Eh, Gómez Centurión, su palabra. Siendo muy joven. Se terminó el tiempo. Tiene la palabra Mauricio Macri, no, no, no. bienvenido. Hoy estoy acá para Hace pedirles la... que no me digan un porque éxito. <risa> o se está con la dictadura como Hitler o se está con la democracia. Como Hitler. O se está con la dictadura o se está como Hitler. O se está con la democracia. Como Hitler. O se está con la, Hitler, o ah, bueno. o está con la dictadura o se está con la verdadura como <risa> con... Mauricio Macri. Es un lamebolas. Quiero pedir que hagamos un minuto de silencio en homenaje a los muertos de Y al respeto. Independiente. El más capítulo Bueno, Tiene la palabra. Sí. Hace cuatro años hubo otro debate. En ese debate alguien mintió mucho. Y otro dijo la verdad. Presidente. Reventó al Yo no sé qué país gobierna. Argentina. Ay. Atención. Opa, bueno, sí. Presidente, yo no sé qué país gobierna. Argentina. Atención. Gracias por su atención. La Argentina <risa> es un país. Brutal. Bienvenido José Luis Espertmar. Nosotros ¿Cómo? hemos venido para defender a los jóvenes que creen que la única salida es el suicidio sí, de los políticos. Un conjunto impresentable es que con el cuento de la justicia social Nos las meten adentro Tomemos una decisión Dejemos de vivir como negros Dejemos de vivir como mangueros de sí Nosotros creemos oh, sí, que sí asesina Yo vengo a decirles la verdad Si ves lo ¿Y sobre la Me siento mal Me moriré del dolor de barriga Para causar confusión mediática Hace uso de la palabra el candidato Roberto Lavaño. Está cumpliendo 100 años de vida, felicitaciones Quiero ser el presidente de la, ser el presidente no de la Argentina Por favor Los del frente, frente de izquierda se fumaron terrible Pobre. El socialismo no, es utópico No. gracias <risa> este y se aquí de <risa> está buena la edición eh, un poco corta eh. bueno un poco más los que esperaba y bueno bueno gente esta ha sido la reacción este youtube hispano del, de este canal randomware que bueno ya no monetiza su video por tener varios problemas de cópera así que si quieren, bueno les dejo el video original y también apoyenlo en patreon porque bueno va vale eh, mucho su esfuerzo lo ¿no? que hace no y bueno eso es todo yo soy yo soy Ultime, así que nos vemos en un próximo video, así que nos vemos